Hey, hey, hey, hey, hey, hey. El zorro zorrito juega en la nieve. Había una vez un pequeño zorro llamado zorrito, que vivía en un bosque rodeado de amigos animales. Un día, cuando la nieve había caído en el bosque, zorrito decidió invitar a sus amigos, el oso y el mapache, a jugar con él en la nieve. Los tres amigos comenzaron a construir un muñeco de nieve juntos, pero de repente se dieron cuenta de que se habían quedado sin carbón de leña para encender un fuego y calentarse. La nieve era tan fría que sus narices estaban congelando y sus manos estaban entumecidas. Zorrito, que era conocido por ser muy astuto y habilidoso, dijo a sus amigos, No se preocupen, tengo una idea. Él los llevó a un lugar secreto en el bosque donde había un montón de ramitas secas. Juntos, recogieron suficientes ramitas para encender un fuego y calentarse. El oso y el mapache se alegraron mucho al ver el fuego creciendo y calentándoles. Gracias, zorrito, dijeron en coro. Eres muy astuto y habilidoso. Después de calentarse, los tres amigos continuaron jugando en la nieve y construyendo su muñeco de nieve. Se divirtieron tanto que pasaron el día enteros jugando juntos en la nieve. La moraleja de esta historia es que es importante no perder la esperanza en momentos difíciles, y ser perseverante en la búsqueda de soluciones a los problemas. Con una actitud positiva y la ayuda de amigos de confianza, podemos lograr superar cualquier obstáculo y disfrutar de momentos felices juntos. Ahora unas preguntas para ti. ¿Te gustaría jugar en la nieve y con tus amigos? ¿Qué escultura harías con nieve? Esto fue Mini Cuentos Divertidos. Hasta la próxima. Hey, hey, hey, hey, hey.